Me vine a explorar el cerro que está justo detrás de la cabaña donde estamos arrendando. La bajada probablemente vaya a ser muy corta, me parece que sí, porque era derecho para abajo Y la vuelta que me puse para llegar acá arriba no es menor, pero la vista es hermosa Quiero llegar a la roca que está atrás de la casa, así que creo que tengo que ir para allá Estas son las exploraciones en Luquimay Con la snap, la Power snap ¡Mira uh. qué bonito, buen. ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Limbo, uh. oh, limbo, ¿Dónde estoy? ¡Limbo, limbo, limbo! Uh. Uh. Me enganché la bolera. ¡Qué lindo! Bien. ¿Se pasó? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás, Germán? bien? cachai? No, está, bien, está bien. <risa> ¿Cómo estás ahí? Bien. ¿Todo bien? Explorando, quería llegar acá arriba. Oye, ¿cómo va la recuperación? Bien, tengo las rodillas, van cada vez mejor, ya se notan más. la no. acá, ¿te gustó, no? Exquisito, bonito. Relajo espiritual, acá todos los días. Todos los días. Sí. Aquí, aquí ustedes subieron por el camino en una parte derecha o arriba, ¿no? Sí. Ya, por ahí ¿Para pretendo para bajar. Para sí. No, voy a frenar antes, créeme. <risa> Algo tengo que haber aprendido, ¿no? <risa> Ah, pero por supuesto a donde nos llegamos a pillar pato es que estoy para acá compadre ahí estamos hablando no. e igual tú cuídense chiquillos disfruten Qué lindo vamos a cruzar el cerco muy bien y ahora la pregunta es dónde tengo que caer Esto se ve derecho para abajo. Oh. No. Oh. No. que No. que No. No. No. que No. una No. A ver si puedo hacer un preview de lo que toca. Y oh. se ve como que llega el camino parece. Oh, que saben de.. De derrapar. Oh. Oh. Oh. Mira esa curva. Oh, es el medio pique para arriba, pero. Lo hago feliz. Una vez al día. Ya. Yeah. Estamos reconociendo, no queremos que se nos crucen más rocas, así que mirando bien adelante, oh. Oh, no. oh, hay una rama gigante ahí, oh. no, oh. no, no, ¡Descontrol! no, no, dónde? Oh, izquierda. Oh. Oh. Oh. Oh. <laughs> Bra. <No>. Oh. <laughs> Ay, <risa> oh, me río como imbécil toda la baja. ¡Qué vergüenza! Increíblemente llegué exactamente donde quería. Oh, nunca había andado una baja tan larga, tan suelta. Tan rica, <risa> Endorfinas. Oh. Oh, me clavé una. Me clavé algo. ¡Ay, oh, qué cosa más buena, weón. Y acá llego directo a la casa. No voy a más. No voy a más.